episodio del programa Aquí Ahora. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Silvina Schaufele como invitada, homeópata, psiquiatra infanto-juvenil y una experta en cannabis medicinal. Así que hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga, que genera mucho interés en muchas personas, y bienvenida Silvina. Gracias, gracias por la invitación. Y la primera pregunta sería de qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal y, y específicamente de aceite de cannabis. El cannabis medicinal eh, se empezó a emplear hace muchísimos miles de años en diferentes civilizaciones, con lo cual no estamos descubriendo nada. Ahora está en boga, de moda y están investigándolo. Pero digamos que el uso de la medicina canábica es de muy larga data eh, en diferentes civilizaciones para diferentes dolencias. ¿sí? Esto ya hay registro de esto. Hoy por hoy eh, lo que se empezó a hacer es a investigar a nivel científico porque la planta de cannabis sativa o de marihuana tiene un montón de componentes que se llaman fitocannabinoides que son muchísimos, más de 100 acompañado de otras eh, propiedades más como los terpenos y los flavonoides que también participan de la planta, que le dan el color y el aroma y todos juntos eh, digamos enriquecen las propiedades de, de la planta ¿sí? que sobre todo en la flor de la planta hembra es donde está la mayor concentración de cannabinoides Sí. Cuando hablamos de, de o sea, aceite de cannabis, o un cigarrillo de cannabis, o no sé si hay otras maneras de cannabis, ¿cuáles son las diferencias entre estas distintas formas? Bien, hay muchísimos usos. Eh, en este país principalmente, bueno, se utiliza a nivel medicinal el aceite, pero también existe el vaporizador, que es la vía inhalada, que es diferente de fumar porque no genera combustión el vaporizador. Se utiliza con flores a diferentes temperaturas para obtener diferentes efectos. Pero en otros países ya existen los parches dérmicos, óvulos, cremas y un montón de modos más para que ingrese al organismo los cannabinoides. Ok, o sea son vehículos, estas son distintas vehículos. maneras son maneras diferentes de cómo el, el cannabis o los endocannabinoides, como decías, los fitocannabinoides, los fitocannabinoides, cómo van a ingresar a nuestro organismo. Bien. Ahora usás el plural, hablaste como de fitocannabinoides, o sea que son muchos los componentes que pueden estar adentro de uno de estos vehículos. Exactamente, la planta tiene muchísimos cannabinoides, hay en estudio, son moléculas con diferentes efectos, diferentes formas químicas y se están estudiando, las principales son el THC, que es el tetrahidrocannabinoide y el CBD, que es el cannabidiol. Eh, pero hay muchísimos más que se están estudiando para diferentes efectos. ¿sí? Esto lo tiene la planta y nosotros a su vez fabricamos cannabinoides endógenos, fabricamos nuestro propio cannabis como si uno dijera la serotonina, la adrenalina, el corticoide, eh, nosotros fabricamos en las neuronas cannabis endógenos. El principal se llama anandamida y hay muchos otros más. ¿sí? Anandamida viene del San Cristo Felicidad, que se le dio este, este nombre a esta molécula, que la descubrió Rafael Meyolán, que es el padre de la medicina canábica, que trabaja en Israel y después fueron descubriendo otros canabinoides endógenos que el cuerpo fabrica y luego dijeron, bueno, si nosotros fabricamos es porque tenemos algún lugar donde esto actúa internamente y ahí encontraron los receptores que están distribuidos en casi todos los órganos prácticamente, ¿sí? Okay. Diferentes receptores donde se unen tanto los que, canabinoides que nosotros fabricamos como los canabinoides de la planta con los cannabinoides sintéticos que hace la industria farmacéutica. Ok, cuando hablamos de, de aceite de cannabis en particular, que se está hablando tanto hoy por hoy del aceite de cannabis, de, a ver, vamos a hablar de que muchos aceites de cannabis, o sea, depende, pueden haber distintos componentes en cada aceite de cannabis puede estar conformado por distintos componentes, ¿correcto? Sí, correcto. Eh, los aceites, digamos, están, que están circulando, hay de todo, y esto es un tema importante a tratar, porque hay muchos aceites fraudulentos. Entonces, lo importante es mandar a medir los aceites caseros para ver si tiene cannabinoides primero y después qué tipo de cannabinoides tiene, ¿sí? Porque dependiendo el cannabinoide que tenga, va a servir para tal o cual dolencia, ¿sí? en más allá en realidad tiene que ver con la relación del THC con el CBD, ¿sí? porque el THC per se tiene, digamos, provoca ansiedad pero también es un antiinflamatorio, es un analgésico ¿sí? y muchas otras propiedades, en cambio el CBD disminuye la ansiedad, eh, es un anticonvulsivante y tiene un montón de otros efectos, entonces dependiendo qué queremos tratar vamos a utilizar una relación diferente entre estos dos principales, sabiendo que hay un montón de otros fitocannabinoides que están en estudio y se utilizan también para otras cosas. Okay. Sí. Hoy por hoy digo, cuando uno habla de aceite de cannabis, ¿cuáles son los usos más generales o que la gente más conoce? O sea, ¿para qué se usa globalmente en salud hoy el aceite de cannabis? Esto empezó la primera eh, síntesis que se hizo a nivel de laboratorio fue en el 1980 donde se eh, fabricó la el THC y se utilizaba para las náuseas y los vómitos de la quimioterapia ¿sí? y para las personas con cáncer en un estadio digamos, de caquexia, de mucha disminución de peso ¿sí? después esto fue evolucionando pero esto presentaba muchos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central estados de ansiedad, alucinatorios con lo cual se encontró después esta este CBD, esta molécula cannabidiol y se vio estos otros efectos entonces a lo largo de estos últimos años que a pesar de que el cannabis medicinal se usa, como ya dije, hace miles de años en los últimos años se fueron aislando las moléculas y se fue viendo las diferentes propiedades y efectos de cada molécula ¿sí? eh, hoy por hoy se utiliza mucho en el contexto del dolor en el contexto de la espasticidad, eh, de la esclerosis múltiple, eh, para las convulsiones, en las epilepsias, eh, en la, los dolores de la fibromialgia, y bueno, está en estudio para, como antitumoral, digamos, tiene un montón de aplicaciones, mm -hmm. un montón, me estoy quedando corta, digamos. Y en este, <risa> digamos, este marco de múltiples usos, surge el tema del autismo ahora, como mm -hmm. relacionado, cuando hablamos de autismo y aceite de cannabis, digo, en tu experiencia o en lo que se sabe, tanto en lo que está ya más probado científicamente como en sus usos en lo que es el autismo, y quiero que me cuentes un poquito sí. de eso, y en lo que habitualmente digo, hoy por hoy sucede en Argentina. Pero primero vamos a qué es lo que en el mundo, por lo menos de lo que llamamos evidencia científica, ¿Qué es lo que existe en torno al aceite, de cannabis y el autismo? ¿En qué puede llegar a servir? Esto viene de los últimos dos o tres años, digamos, lo que implica la investigación. Principalmente están en Israel estudiando esto, en algunos otros lugares también. Pero Israel es un país de avanzada en lo que respecta a la investigación y el cannabis medicinal. El mismo doctor Rafael Meyolan, que yo nombré como padre de la medicina canábica, él hizo un estudio, ya hay eh, tres estudios hechos con niños y adolescentes con autismo, eh, con diferente evidencia científica, como decimos los médicos, ¿no? pero digamos eh, donde ya se, se observó con diferentes eh, concentraciones de CBD, eh, sobre todo se lo utilizó en los síntomas asociados al autismo, Ajá. ¿sí? como son, digamos, las autoagresiones, las heteroagresiones, la impulsividad, la ansiedad, la hiperactividad, las alteraciones del sueño. Estos fueron los síntomas donde se puso este foco en el cannabis, ¿sí?, para tratar. Y en estos estudios lo que se mostró es que se disminuían, digo, en, en algunos por lo menos de las personas que recibían el aceite de cannabis, ¿Se disminuían algunas de estas conductas? Sí, sí, el estudio, eh, digamos, los tres que se hicieron, ahora se está por publicar el primer gran estudio del doctor Adi Aran, que es un neuropediatra israelí, eh, que es el con placebo, ¿sí? Y, eh, digamos, grupo control, con lo cual es un estudio con una evidencia de las más importantes. Pero, digamos, los estudios eh, anteriores. Eh, se utilizaron relaciones de CBD altas con muy bajito THC y se vio una gran mejoría en estos síntomas asociados al autismo y no solamente en estos síntomas digamos eh, que son comorbilidades, que son síntomas disruptivos o síntomas donde la persona padece, ¿sí? como una alteración del sueño, que eso padece la persona y padece la familia, ¿no? sino que también eh, lo que pudieron observar y esto es lo más más interesante para mí es que la medicina canábica llega también a lo que son los síntomas nucleares del autismo. Que esto la farmacología habitual, convencional que utilizamos, los psicofármacos, no tiene esa llegada. Cuando me refiero... Por ejemplo, dame sí. un ejemplo de esto, que llegan los síntomas nucleares en el tema del autismo. Sí. Digamos, uno sabe que en el autismo hay una alteración en la comunicación, en la interacción social, en eh, las conductas repetitivas, estereotipadas. A estos, eh, digamos, comportamientos, eh, el, el cannabis medicinal tiene también una mejoría, digamos. ¿sí? Okay. Las personas empiezan a estar más conectadas, mejoran la interacción más allá de mejorar la ansiedad y mejorar la hiperactividad. ¿sí? Okay. Esto bueno, se vio en los estudios como significativo, no quiere decir que todos respondan del mismo modo, pero los, los resultados son bastante este, Alentado, alentadores. Creo. Y así como hablamos de efectos benéficos y de resultados alentadores, me interesaría también que nos cuentes si han surgido efectos adversos, uh -huh. digo, de la administración. Pues siempre es importante sí. conocer las dos sí, partes sí, de la balanza. ¿Qué tipo de efectos adversos se han reportado, Bien. así como los más comunes? ¿no? Bien. En estos estudios hay que tener presente que se utilizó una relación de CBD-THC-20 en 1. Entonces, cuando uno habla de esos efectos adversos, está relacionado con ese tipo de componente, ese tipo de relación. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, porque después cuando uno piensa en otros fitocannabinoides que están en diferente relación, también tiene otros, como tiene otros efectos beneficiosos, tiene otros efectos adversos. Por eso es diferente y es importante diferenciar el preparado qué concentraciones tiene de tales o cuales fitocannabinoides. ¿sí? Y en función de eso, es el efecto y también es el efecto adverso. En el contexto de estos estudios que se hicieron, donde el CBD es el predominante, lo que se encontró fue, digamos, de efectos adversos graves no hubo prácticamente y se encontraron eh, somnolencia aumento o disminución del apetito. En algunos chicos hubo más hiperactividad, ¿sí?, pero esto, digamos, básicamente es lo principal que se vio de efectos adversos. Okay. O sea, que siempre tenemos que tener en cuenta que, en realidad, dependiendo de los componentes adentro de ese aceite, nos va a dar tanto los efectos benéficos como los efectos adversos. Entonces, debe ser como muy complejo porque hay mucha variación en los componentes sí. que puede haber en un determinado aceite. Sí. Vamos a la situación en Argentina. ¿Sí? que tenemos como una situación particular, por lo menos hablando... Noviembre 2019, ¿cuál es la situación en torno al potencial uso del aceite de cannabis en personas que tienen diagnóstico dentro del espectro autista? Digo, así, a, a nivel general. Qué pregunta. Bueno, un poquito voy para atrás, si estamos en noviembre del 19, en marzo del 17, se promulgó una ley, la 27.350, que es lo que eh, implica esa ley, es la utilización del, del cannabis medicinal en el contexto de la investigación y la capacitación. ¿sí? Eso, más allá de que fue una, una ley débil, sentó un precedente para que la sociedad ya empiece a hablar de esto y que empiece el camino de la regulación, que seguimos flojos, pero seguimos avanzando, ¿no? como otros países que ya está claramente mucho más evolucionado esto, pero estamos dando pasos, pero sobre todo los pasos creo que lo están dando las asociaciones civiles que se han reunido en diferentes lugares del país con mucha fuerza en el contexto del autismo muchísimas familias, pero también con otras dolencias. Y entonces son asociaciones fuertes que hacen presencia y que exigen y entonces digamos el Estado tiene que dar cuenta de algún modo. Un modo de dar cuenta fue la creación del programa nacional, que se hizo hace más de un año, casi dos, donde lamentablemente por falta de presupuesto esto pareciera que no avanza demasiado, pero fue creado con la finalidad de armar proyectos de investigación y promover la capacitación de los profesionales de la salud, sobre todo los médicos. ¿no? Si hablamos de usos permitidos, digo del aceite de cannabis, hoy en Argentina, ¿cuáles son los usos legalmente permitidos del uso? <coughs> cuentes un poquito Bien. de eso. Hoy por hoy, eh, el, la utilización, la única utilización que hay permitida es para la epilepsia refractaria. Sí, punto. Punto. Ni siquiera para el dolor, ni siquiera no. Y entonces, digo, siguiendo esto, una familia interesada quizás en... Ver si a su hijo, o hija, a su familiar o una persona misma con un diagnóstico relacionado al espectro autista que quisiera probar eh, lo que es el cannabis, o sea, ¿qué, qué es lo que tiene que hacer, a dónde recurrir, si es que el uso solo está permitido, legalizado en Argentina para la epilepsia refractaria y no tenés epilepsia refractaria. Digo, ¿cuáles son las maneras en.? en en que te puedes asesorar o por lo menos consultar o por lo menos sí, saber sí, sí. cuáles son las maneras como para acceder, porque sí. según lo que entiendo hay sí muchas familias y también te doy pie para contar quizás sobre el relevamiento que hicimos hace poquito tiempo sí. en relación al uso, porque que no esté permitido no quiere decir que no haya muchas familias que usan aceite de cannabis por supuesto. entonces ese relevamiento sabiendo que hay muchas familias que efectivamente lo usan uh -huh. Nada. ¿Cuál sería como el circuito como para buscar información al respecto? Eh, acá hay dos, dos cosas importantes, me parece, para resaltar. Una es que hay cada vez más médicos capacitándose. Ya hace más de dos años hay cursos, hay capacitaciones, hay jornadas donde ha venido gente de afuera. Bueno, ahora hace poquito fue la Expo Cannabis en la rural y vino mucha gente de afuera también. Eh, y hubo, hubo todo un puesto de un punto, digamos, sanitario donde hubo un montón de médicos que podían responder preguntas así como un punto de, de abogados también, eso fue muy interesante eh, entonces, los médicos nos estamos capacitando eh, cada uno en su rubro, por decirlo así, dentro de su especialidad eh, eso por un lado, y de, decidimos acompañar familias que ya en este punto lo, lo lindo, para mí, gusto, de la medicina canábica es que eh, la mirada de la medicina es diferente en relación a la medicina convencional, en relación a, su, a la persona sufriente. ¿no? Uno acompaña a la persona que padece eh, tomando en cuenta, digamos, los efectos, haciendo un seguimiento mucho más cercano y estando como más conectado, porque aparte, el cannabis medicinal funciona diferente para cada persona, hay tiempos diferentes en las respuestas y a su vez eh, todavía la dosificación no está clara, con lo cual uno va ajustando sobre la marcha y para eso uno tiene que estar más en contacto con la persona. Sí. En tu experiencia ahora de acompañar a, a varias familias, según lo que tengo entendido, ¿Qué es lo que tu experiencia te está diciendo sobre el efecto y cuál es la, la experiencia que las familias tienen con el aceite de cannabis y en relación al autismo, ¿no? Bien. En, en, este, en estos tiempos? Sí, sí. sí. Bueno, eh, los padres me empujaron acá, tengo que decir cómo empezó todo esto, hace más de dos años. Eh, me empujaron, me empujaron y decidí empezar a formarme. Y lo que donde yo me pongo bastante firme es en el tipo de aceite y que el aceite esté medido porque uno tiene que saber lo que toma la persona o sea, qué componente, como hablábamos antes tiene el aceite de cannabinoides y no solamente qué cannabinoides tiene sino también tener presente que puede haber pesticidas y microorganismos como hongos ¿sí? ¿Cómo se hace esta medición? Claro. ¿A quién le pedís? que mida ¿Qué es lo que tiene...? Mm aceite de cannabis Bien. en particular. Hoy por hoy cada vez hay más lugares, eh, está la Facultad de Rosario, la Facultad de La Plata y ahora se incluyó hace unos meses la Facultad de Bioquímica eh, de Buenos Aires, ahí en la calle Junín, y uno puede llevar su aceite casero y mandar a medir eh, y sale digamos el perfil de cannabinoides y después uno puede pedir también el perfil biológico para ver si hay pesticidas, microorganismos y que esto esté limpio. ¿sí? Volviendo a la pregunta que te hacía, en estos dos años de acompañamiento, ¿qué es lo que has visto de experiencia de las familias con el aceite de cannabis? Bien. ¿Efectos ¿no? Sí, sí. o sea, experiencias o uh -huh. qué te han contado? Bien, eh, principalmente en relación a lo positivo, eh, donde los padres más marcan la diferencia es en el nivel de conexión de la personalidad ¿sí? puede ser un pequeñito como puede ser un adolescente está más conectado y está menos ansioso, más tranquilo duerme mejor y con esto funciona mejor en lo cotidiano ¿sí? entonces está más abierto para recibir las herramientas que las terapias tienen para dar digamos estos chicos reciben muchas terapias y a veces están tan desregulados que tampoco pueden, digamos, adquirir herramientas. El cannabis tiene un, un modo de regular, digamos, porque trabaja a nivel de eh, la homeostasis, sería para traducirlo en términos no técnicos, el equilibrio. el equilibrio de la persona. ¿sí? Entonces, mejora el sueño, mejora el ánimo, mejora la irritabilidad, la ansiedad, la hiperactividad. Con esto. Tenemos una calidad de vida para el niño, adolescente y la familia mucho mejor. ¿sí? ¿Te ha pasado conocer familias o niños o adolescentes en quien o no ha hecho ningún efecto el aceite de cannabis uh -huh. o que ha habido efectos adversos eh, considerables o significativos o que te preocuparon? Eh, Mira. Yo eh, tengo la modalidad de estar como bastante conectada con las personas, entonces me reportan semanalmente y con esto ya uno puede rápidamente, pero algo quizás no frecuente pero que me ha sucedido es que el niño se ponga más hiperactivo, más ansioso mm -hmm. o que duerma o que, o que empeore el sueño. Esto puede pasar, no es lo más habitual, pero puede suceder. ¿Y personas en quien no has visto efecto alguno? Sí, sí. Son los menos, pero hay personas que mm, quizás, digamos, eh, en ese, con ese tipo de aceite, yo eh, con esa respuesta no me detengo en pensar que podría beneficiarse con otro tipo de aceite. Hay, hay tantas cepas y tantas eh, relaciones y tantas fórmulas de, de concentraciones diferentes de cannabinoides que puede obtener la persona, que en este punto es, es interesante que se pueda regularizar todo para poder armar diferentes protocolos con diferentes tipos de relaciones de thc CBD, porque los diferentes niños difer necesitan diferentes opciones. O sea que el acompañamiento en realidad requiere como de, de ajustes ah, y de modificaciones sí. de sí. los componentes internos y las relaciones entre los componentes. O sea, sí. vos en tu acompañamiento podés hasta ir modificando qué es lo que tiene el aceite de cannabis que toma la persona. Bueno, ese aceite va a tener eso, si ese no funcionó, uno piensa que uh -huh. puede haber otro que funcione. ¿sí? Uh -huh. eh, de todo uh -huh. modo, bueno, yo, eh, para mí hay tres opciones, siempre digo yo a las familias, está la opción del autocultivo, cuidado, medido, está la opción del casero, medido. Uh -huh. Cuando me digo medido, me refiero a ver las concentraciones que tiene de cannabinoides, que no tenga pesticidas, que no tenga microorganismos, y está la opción de los laboratorios, que hoy por hoy en la Argentina no existe, pero en otros países sí, y hay gente que de repente puede tener acceso a eso, y eso ya es un producto medicinal medido, pasado por todos los controles de calidad. ¿Eso se importa? Hoy por hoy la, la importación está aprobada para la epilepsia refractaria, no para uh -huh. otras dolencias. Una última pregunta sí si tengo eh, y es en relación a qué es lo que vos sentís a futuro en relación al aceite de cannabis y el autismo y cuáles son como tus predicciones. <risa> eh, y a, a, para mí se abrió una puerta enorme a nivel terapéutico porque eh, a mí lo que más me interesa esto es el bajo perfil de efectos adversos versus la gran cantidad de efectos adversos que tienen los psicofármacos que me recetamos habitualmente, que eso me preocupa porque a veces uno tiene que valorar muy bien costo-beneficio porque a veces, digamos, uno puede ver buenos resultados sin duda con muchos psicofármacos pero también puede terminar siendo perjudicial, por ejemplo, para el metabolismo, por el aumento del apetito, de las alteraciones de la, de la glucemia del azúcar en sangre y esto no es menor porque a largo plazo, como hay muchos chicos que necesitan ser medicados por mucho tiempo. Esto realmente impacta en la calidad de vida y en la salud eh, de la persona, ¿no? Entonces, me parece que es una opción terapéutica muy interesante y yo eh, estoy muy interesada en que colegas se sigan formando y, y, y a ver, se evalúa en cada situación qué es lo mejor. Hay muchos psicofármacos, que hay familias que le han cambiado la vida y le han mejorado la calidad de vida. Esto existe. Y esto es otra opción terapéutica que para mí es muy válida y con un bajo perfil de efectos adversos. Silvi, una última pregunta muy importante para toda esa gente que nos ve de todo el país eh, y que muchas veces no sabe a dónde recurrir para hacer una consulta sobre este tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que les dirías? En relación al autismo ya hay gente capacitándose y desde Panacea digamos, nosotros podemos hacer este Skype de orientación para sacar las dudas y orientar, digamos, eh, en relación a los comienzos de esto. Sí. Bueno, genial. Yo creo que, bueno, justamente ese dispositivo de, de orientación vía Skype es sumamente importante. Así que para que todo el mundo sepa, nos ofrecemos asesoramiento. Silvina es una de las personas que lo hace en el equipo de Panacea. Y bueno, y te quiero agradecer profundamente tu presencia hoy acá en este programa tu amistad también, eh, y ojalá que se repita, y gracias por enseñarnos con tanta claridad sobre el aceite de cannabis y sobre toda tu humanidad. Para mí un placer inmenso estar acá, en esta casa de gente tan amorosa siempre, y por todo. Gracias.